Muy bien, muy buenas noches amigos y amigas, ¿qué tal? Un gusto saludarles a través de la plataforma de Facebook y también de YouTube y claro, a quienes también nos eh, acompañan todos los días en el programa Tropifarre Ecuatoriana a través de 92.5 WG Milenio. Un gusto como todos los días, especialmente las noches, estamos acá para eh, conversar, eh, conocer un poquito más de cada uno de nuestros grandes invitados que tenemos acá en el espacio escenario a través del medio digital Mis queridos amigos, el día de hoy tenemos un invitado de, de lujo eh, Por cierto, Raíces Lojana Y bueno, ya mismo vamos a, a conocerlo en vivo y en directo Hasta mientras vamos a invitarlo a nuestro compañero Ramiro Narváez Quien ya está también desde casa listo para conversar, conocer un poquito más de nuestro invitado Mi estimado Ramiro, buenas noches, bienvenido Buenas noches Leonardo, buenas noches a quienes nos ven, a quienes nos escuchan en día a día a través de este programa aquí en escenario donde desfilan sobre todo los artistas, la gente emprendedora, quienes aman lo que hacen. En esta ocasión también hemos invitado a un eh, músico muy importante de, nuestras, de nuestra provincia. Bueno, que ha dejado en alto, está dejando en alto pues el nombre de, del Ecuador, inclusive porque ha viajado a diferentes partes también de, del mundo. Así que queremos eh, dar la cordial bienvenida con todo el gusto y con todo lo que se merece a René José Paladines, que está aquí con nosotros en escenario. Bienvenido, René. Muchas gracias, qué gran bienvenida, es un gusto estar con todos ustedes. Gracias, Ramiro, gracias, Leonardo. Los saludo desde la ciudad de Quito. Les envío un abrazo grandísimo, extrañando mucho la hermosa tierra de Catamayo, tierra de, de limón, tierra de caña, uh -huh. tierra de mucho calor, y donde incluso hasta he compuesto algunas canciones, ¿no? También recién con Catrilla grabamos un video del tema Hawái y, y es un gusto que toda la gente de Catamayo nos escuche. Recuerdo que los shows en Catamayo han sido muy, muy, muy buenos. Uh -huh. Tengo recuerdos memorables. Recuerdo una reina de Catamayo, fue yeah. una niña hermosa y, y las mujeres de Catamayo. Muy contento de estar hablando para todos ustedes. René José. Seguramente tienes muchísimas vivencias, anécdotas, experiencias durante todo este trayecto de, de vida, de recorrido. ¿Cuántos años dentro de la música, René José? A ver, ya sería... Bueno, es que hay una parte formal y una parte informal, pero desde que uh -huh. estoy en la música ya son 11 años. 11 años que estoy en la música. Empecé uh -huh. cuando tenía 20 y han sido 11 años muy bonitos. Creo que la música te da todo lo que vos le das, te lo devuelve multiplicado. Y me encanta ser un siervo de la música, ser un obrero. Eh, me gusta esa palabra, un obrero de la música, un siervo de la música. Y es que cuando tú tienes ese arte, ese don, y le pones la pasión, todo fluye, todo funciona muy bien. Y mira que a temprana edad has empezado y me imagino que tuviste también o tienes raíces también de músicos. Háblame de esas raíces, tu familia, tu papá. Sí, bueno, yo siento que la música ha estado en mis ancestros desde siempre. Mi bisabuelo era un tipo muy bohemio. Mi abuelo tocaba la guitarra y te hace armonías. O sea, no solo canta por cantar, sino te hace armonías. Eh, mi papá, pues, es, es de Castellella, el fundador. Y, y creo que la música ha estado rodeada en mi vida y lo que yo he visto de la música ha sido siempre cosas chéveres. Y, uh -huh. y eh, me he decidido seguir por el camino. Y sí, es una uh -huh. pasión, yo creo que... Eh, la pasión es la gasolina, ¿no? Claro. Si uno que puede sí. ir ahí a pesar de las circunstancias. Si uno le apasiona las cosas, uh -huh. las cosas se van dando, se van abriendo las puertas. ¿Recuerdas cuando eras eh, niño aún y ya tenías, ya cantabas por ahí, hacías alguna travesura musical, algo que ya te iba eh, dando como esa perspectiva de lo que a futuro venía con la música? Ajá. A ver, es como que. Yo hacía. Lo que, lo que se podía, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, tuve una época de, de ocho años que fui parte de un coro, pero nunca destaque, en realidad era más, como que tenía buen oído, uh -huh. y de ahí fue como que la música me alejé, de ahí mi papá creó Catleya, y también era como que muy diferente para mí mi relación con la música, era como que el trabajo de mi papá. Yeah. Es en Buenos Aires que yo voy a estudiar producción musical porque yo quería ser sonidista, donde me doy cuenta que, que, que estoy muy conectado con la música mediante el canto y comienzo a cantar, uh -huh. y comienzo a cantar en una iglesia, y, y sucedió. Yo no pensaba ser un cantante, o sea, siempre uh -huh. me pareció chévere la idea de ser cantante, pero nunca pensé que realmente iba a ser un cantante, entonces a los 20 años como que digo, a ver, o sea, si cantara uh -huh. y a la gente no le gustara como que turro, pero... Canto y a la gente le gusta, me dicen que siga cantando. Y es como que, bueno, bacán. Entonces me esforcé, me eduqué uh -huh. y, y aquí estamos, viviendo de la música. ¿Y cómo fue esa experiencia allá en esa tierra lejana donde fuiste justamente a formarte, a aprender lo que es música? Y también esa experiencia que dices que tuviste que cantar en una, para una iglesia. ¿Cómo fue esa experiencia? Claro, es como que al asistir a una iglesia yo me reconcilio con muchas heridas que tenía, ¿no? Y Jesús me ayuda en ese camino de darme cuenta de que hay muchas cosas que tenía que aceptar, que dolían, pero que uno no puede hacer cosas buenas ¿no? con, yeah. con eso. Y fue como que cantar, hacer música. Uh -huh. Y también sin saber mucho me puse a componer y a la gente le gustaba lo que componía. Devine a Catleya, me puse a producir a Catleya. Y en eso de que producía a Catleya lancé unas canciones, me gustaron las canciones. Uh -huh. Después como solistas aquí otras canciones. Uh -huh. Y nada, pues así paso haciendo claro. música, cantando y aparte soy parte de otros proyectos, uh -huh. cosa que bueno, me da mucha felicidad y que me motiva a seguir día a día mejorando. Eh, háblanos de esos primeros tiempos de, de Cattleya, de esa uh, familia de músicos, de lo que tu padre, también tu sueño, el sueño de tu padre que lo llevó adelante y donde tú también aportaste de manera importantísima, los primeros tiempos de esta orquesta. Bueno, cuando catley empieza yo era un niño, y yo para quien le agradezco mucho a mis papás, me dieron una infancia muy feliz. Cuando yo tenía 12 años me fui a vivir a Loja con mis abuelos, vivimos dos años con mis abuelos en Loja, mientras mis papás estaban como que armando las bases de catley Como uh -huh. que ya se estabilizó Catley y nos llevaron de nuevo a Quito. En lo que volvimos a Quito, pues ya mi papá y mi mamá estaban súper enfocados en Catley. Y nosotros vivimos una época muy linda, muy, muy, muy bonita. Pero para mí la música no, no, no era muy, muy importante. Mi papá sabiamente me dijo que, que si es que yo quería ganarme unos dolaritos por ahí, le ayude ahí con algunas cosas en Catleya. Entonces empecé cargando cajas, eh, ayudando con los cables, siendo asistente. Y conocí sonidistas, conocí sonidistas que hacían pasantías en Catleya. Y era súper chévere porque era como que yo les preguntaba, me ayudaban, me enseñaba. Y me encantó claro. ese mundo de las consolas, uh -huh. ese mundo de, de ser sonista en vivo para mí es otra pasión que yo tengo. A mí me encanta, me encanta y uh -huh. lo disfruto. Y eso fue como que empezó primero, entonces me fui a, a Argentina porque yo quería estudiar algo relacionado, relacionado. al sonido. Uh -huh. Y allá también ya ocurrió que en cambio se dio que me encontré con el canto y se fusionó el canto con la producción. Ah, pues qué bien, una... Importante combinación. ¿Y cuáles son, recuerdas, esas, eh, esos momentos, esas primeras canciones quizá de, de Catleya que ponía en movimiento a la gente? ¿Qué recuerdas de eso? Con Catleya, yo ingreso a Catleya y, y ya tenía mi papá, había lanzado sus propios temas, había hecho reversiones. Que si uno dice cover suena feo, por, porque no son covers, son reversiones. O sea, Luis Miguel, eh, Américo... Marc Anthony, todo el mundo hace reversiones y no está mal, sino que la satanizan con el tema cover. Entonces, uh -huh. Catlea ya tenía su camino, ya había hecho mucha música propia, inédita, reversiones. Y yo llegué como que mi papá me dio mucho la confianza y puse a meter temas como Dime Cómo Hago, que fue una bachata que, que sonó uh -huh. fuerte. Y, y después de eso ya agarro confianza y sacamos Bailemos, lo Vete. Uh -huh. y, y ya pues nos disparamos, bailemos fue un tema que nos hizo girar un montón, uh -huh. tuvimos muchos shows gracias a, a ese tema uh -huh. y, y eso nos motivó a seguir sacando música, ¿no? ¿Y decir eh, a los integrantes en ese momento fuerte, importante de Cattleya? En ese época estaba Mauro Lozano, Lojano, Crisé, que es de acá de Quito, eh, en esa época también estaba este Benalcázar, Alcázar de acá de Quito, que coincidencialmente con él fuimos a vivir en Argentina. Eh, pasaron muchas personas, Patricio Jaramillo, que todavía sigue siendo miembro. Hay muchas personas que todavía siguen siendo miembros, ¿no? Eh, y obviamente el equipo que a veces no se ve en la tarima, pero que ha sido mi mamá, uh -huh. mi hermana, eh, ahora mi hermano. Ha sido un equipo fuerte, tenemos un equipo técnico de cuatro personas uh -huh. que incluye a, a la persona del camión, a las personas del staff, que ellos nunca salen en las fotos porque no es su rol, pero uh -huh. que es un equipo que también hace a vale. Catleya. Entonces sí es vale. como que hay una base ya que tiene siquiera sus 15 años ¿no? de formación. que Somos un grupo grande que ya vamos trabajando 15 años juntos que ha permitido uh -huh. que Catleya se mantenga, ¿no? Y más ahora que se puso difícil con lo de la pandemia. Claro, y, y precisamente te iba a preguntar en este tiempo, ¿qué ha pasado, qué está pasando con, con Catleya, la orquesta? ¿Cómo se está manejando a fin de no perder vigencia, de mantenerse siempre ahí con el público? Hemos grabado muchísimo, muchísimo, muchísimo, pero creemos que es un momento en el cual la gente debe estar viendo para adentro, ¿no? Uh -huh. Sabemos que nuestro momento llegará y cuando sea un momento de, de alegría, de festejo, mm. ahí vamos a sacar todo esa, ese arsenal de música que estamos trabajando día a día. Pero no queremos ser bizarros sino queremos llegar en el momento que tenemos que llegar. Por supuesto. Y, y yo creo que ahorita es un momento para que la gente esté en un proceso de cambio, ¿no? en un mm. proceso de devolución de, de porque la situación cambió, se dice mm. que hay una nueva normalidad y la hay. Entonces, como que no queremos ser inoportunos. Llegará el momento en que venga mucha música. Por ahí lanzamos lo de Hawaii, pero fue por una cuestión más de, de porque el Bien. tema nos lo pidió. Se dio una cuestión, estuvimos en Catamayo, uh -huh. gustó el tema. Fue como que ya, pues grabamos el tema. Uh -huh. Pero ahorita estamos produciendo y produciendo a diario, trabajando todos los días por sacar cosas con Catleya, con René José, con The Black Monkey. Eh, se viene una coproducción con El Sueño y algunos proyectos que estamos ahí trabajando musicalmente. Muy bien, muy bien. Estamos con René acá en nuestro programa. Gracias por estarnos viendo en todo el mundo en este momento que nos están siguiendo a través de este espacio. Vamos, René, un momentito a hacer una pausa para saludar a nuestros auspiciantes. Y volvemos sí. para hacer música porque sabemos que estás acompañado con esa, esa guitarra que te acompaña. Que siempre va de, de, de, de tu mano. Así que volvemos enseguida para seguir con este diálogo junto a, José, a René José. Vamos a la pausa. Oh, gracias. ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo.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 consultorios médicos Martínez, a la vanguardia de tu salud no te, pode, no te podemos escuchar eh, Ramiro, no sé, algún inconveniente con el audio sí, sí, ahí bueno, estamos. por ahí sí, ahí estamos ah, bueno, ahí. bueno, acá estamos haciendo algunas eh, maniobras para poder eh, eh, terminar con esta propuesta de, de la música, de presentar nuestros artistas a estos grandes talentos que, eh, bueno, durante estos días han estado desfilando acá en nuestro programa y en esta ocasión no podía ser la excepción también pese a la situación eh, tecnológica, sin embargo aquí estamos, de regreso, queridos amigos, para seguir conversando y mm -hmm. más que todo ya escuchando el trabajo de este gran artista ecuatoriano, eh, compositor productor ecuatoriano René José Paladines. Vamos entonces a nuevamente darle la bienvenida, luego de, de un descanso, aunque no fue descanso porque estuvieran entrenando, calentando más bien eh, motores, porque nos van a regalar eh, algo de su música, de, de, de su gran paquete de música que tienes, René Paladines. Ahora estás también acompañado con eh, Alfred ahí, también de, seguramente es alguien importante también para tu vida, en tu vida musical, René. Sí, eh, estamos trabajando unas cosas con 333 y vine acá a su oficina y bueno ya nos cogió un poquito el tiempo y le dije año puedo hacer la entrevista desde acá y bueno aquí está con todos los juguetes sacó la guitarra <risa> y pues qué bien qué bien qué bien tiene su proyecto que los invito a un momento a lo escuchen tenemos un proyecto en conjunto y... Y aparte, estamos en 333, entonces, como que estamos en diferentes lugares. Uh -huh. Nos vemos hace mucho. Aquí es la sala donde alguna vez yo también viví. Uh -huh. Bueno, es, es muy bonito cantarles esto. Y quiero cantar eh, de Tess eh, Morena, Canelita, con ojos verdes. Me pidió una foto y dije: Wow, aquí realmente son unas muñequitas morenas. Uh -huh. Y quiero iniciar una canción que, que fue escrita en Catamayo y Loja, ¿no? Entre Catamayo y Loja fue escrita esta canción por Hernán Sotomayor. Ah, no, esta canción fue escrita por Camilo, por... Sí, el señor Bustos, perdón. Pero tiene algo de connotación con, con Loja, Catamayo y, y todo el cañaver. Por supuesto que y sí, es sí. un himno canción. prácticamente de Loja. Vamos a ir, René. Muñequita, tu nombre silencio, tu boca chiquita, te quiero besar. Princesita, ando y hace viento, tu moreno, yo te quiero amar. Y angelito me manda tu ausencia me quiere tu olvido. no puedo vivir si no estás y esperando me digan tus cosas despacito al oído oh, oh, oh, oh. te voy a cantar A cantar oh, oh. cuando veo danzando a la rosa con música al viento su voz eres tú y si escucho asomando al día al río cantando, su voz en estrujo y angelito, me mata tu ausencia, me quiere tu No puedo vivir si no estás y esperando. Te digas tus cosas despacito a la orilla. Te voy a cantar. Muchas gracias. Hermosísima canción, prácticamente un himno acá en Los Lojanos. Nos decías que esa canción la eh, cantaste para, motivado por, por alguien que conociste acá en Catamayo. Yo quiero preguntarte... Eh, la escribí a las 2 de la mañana. Estamos grabando un episodio de, de un programa mío de YouTube que se llama El Viendo de la Música y, y es un programa en el cual muestro las aventuras y las desventuras que vivimos los músicos ¿no? está próximo a salir y espero que lo vean ¿Cómo sacar el recuerdo de mi mente y mis pensamientos son las dos y no puedo dormir Cómo sacar de mi mente, siempre tú estás presente, viste tú mi mayor ilusión. Cómo hago para explicarle el mundo que ahora estás ausente, si éramos tan felices los no dos ha sido de repente. Dime cómo hago si al verte tiene todo, Si al hablarte no me siento solo Si solo muero yo por besarte otra vez Dime cómo hago si al verte tiene mi río siento al ya no siento frío Si solo muero yo por tenerte otra vez Otra vez. Ahora ya ha pasado tiempo. Tu amor se ha ido yendo. De una manera que no pueda entender. Como. Algo para explicarle al mundo que ahora estás ausente. Si éramos tan felices los dos, te de repente. Dime cómo hago, si al verte tiene todo, si al hablar te lo que siento solo, si solo veo yo. De otra vez, y vive como algo, si el al verde tiene mi río, siento carne, ya no siento frío, si solo muero yo, porque el verde otra vez. Otra vez. Ahí nuestro aplauso para René José Paradines en esa noche, cantándonos, bueno, regalándonos un poquito de su arte, de su talento, para todos sus amigos que lo están viendo en este, en este preciso instante. Eh, René, háblanos brevemente un poquito más de lo de este colectivo que nos estabas mencionando, que tienes a nivel nacional y en qué consiste prácticamente, qué es lo que hacen, eh, cuáles son las actividades puntuales que tienen eh, 333. Perfecto, 333 se fundó la ciudad de Loja, eh, yo visito la ciudad de Loja por unas cuestiones personales y bueno, en el camino resulta que, que me uno con algunos artistas de algunas partes del mundo, no solo de Loja, y realizamos una fiesta en la cual yo me lanzaba como solista, pero a la vez era una muestra de mucha arte, de ahí se hicieron varias conexiones, se unieron varias personas y 373 tiene vida hasta el día de hoy, desde 2017, ¿no? Y estamos trabajando en estos aspectos. Eh, salimos favorecidos por el Ministerio de Cultura en el, en el proyecto Emerge 2020, en el cual nos, nos financiaron cinco episodios de Logos que Inspiran. Eh, trabajamos para marcas como Riscomar, como Holisticarte, como La Catalina, como Medicina para la Cabeza. Y también estamos en el desarrollo de proyectos musicales, ¿no? Estamos dando abasto a la carrera de Alfred. 3 eh, de tres, tres también ha sido la auspiciante de, de la carrera de René José, ha sido asesora de, de Tleya, eh, en la actualidad también estamos brindando asesoría a Organización X, una banda argentina, uh -huh. y bueno, y crece, ¿no? También ahora somos soporte de dueño, y así producimos, promovemos y hacemos cosas en función de que el arte ecuatoriano, el arte del mundo se potencie, ¿no? Nuestro lema es que la unión entre locos construye un mundo mejor, y nos uh -huh. unimos entre locos buenos, ¿no? Esos locos que, que creen que puede ser mejor y que lo hacemos. Así es, así es, René. Dicen que de artistas y de locos todos tenemos un poquito. Y pues bueno, yo creo que sobre todo pues de artistas. Eh, acá en Loja pues sobra muchísimo talento. Eh, Casi pues ya en la sí. el cierre de esta entrevista, <risa> mi estimado René, sabemos que tienes también eh, una reciente producción, quizás nos quieras contar de, de ese tema o de esos temas que tienes y cómo nacieron también. Sí, bueno, en la actualidad estoy promocionando eh, un EP que fue como que el proceso de, de trabajo que tuve eh, antes de la pandemia y es eh, hay cuatro temas, está El ritmo del mar, está Venus, está Nueva Real y Adicto, que bueno, que fue un, una etapa de, de, de producción con otros productores, en la cual aprendí muchísimo, eh, me di cuenta de muchas cosas, eh, también darme cuenta de la responsabilidad que conlleva lanzar un tema fue muy bueno, porque no es que tenga un tema bonito, no tengo el tema, eh, el video bonito, sino que lleva una parte judicial, una parte de papeleo, una parte burocrática, y que hay que desarrollarla, entonces como que con esos cuatro temas junto a 3.33 fue una, una prueba de lo que podemos hacer y, y a partir de ahora viene ya eh, como que la parte más ambiciosa de René José. Y, y estamos muy contentos porque estos cuatro temas están buenísimos, Al eh, ritmo del mar ya estuvo top en algunas radios y espero que también tu radio esté, eh, y a, a Víctor que es el más reciente que que nos ha dado muy buenos comentarios, ¿no? muy buenos comentarios. Bueno, y aparte de estas canciones que escuchamos ahora, que de corte romántico, eh, bueno, ¿otro tipo de género o en qué géneros tú, pues, eh, haces la música? Me desarrollo con la bendición de Dios en muchos, en muchos, en muchos proyectos. Soy también miembro de la Organización X, una banda argentina de cumbia. Eh, tengo mi proyecto, que es René José, que es un proyecto pop. Estoy en Catleia. Eh, estamos trabajando un proyecto de, de, de Rock Fusión, que tiene un poquito de new metal con, con sonidos urbanos, eh, también voy a hacer unos temas con Claudens, y he desarrollado full full cosas, he hecho baladas, he hecho bachatas, he hecho merengue, he hecho salsa, eh, yo creo que ese es lo bonito del arte, que es muy diverso y que te da diferentes opciones, y las opciones son casi infinitas, ¿no? ¿Alguna experiencia, alguna anécdota más bien que te haya sucedido durante todos estos años de carrera artística, en tus presentaciones, algo que quieras contarnos? Algo que a mí me parece muy bonito del artista es que a él, él no paga por ir a un lugar, sino que le pagan porque vaya. Y creo que lo más bonito es conocer lugares. Eh, he estado en Dominicana, en Uruguay, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos y que todos los lugares hayan sido por la música, que la música mm. que los haya escuchado y que encima vaya y cante. Son como que cosas bendecidas, ¿no? no todos pueden vivir. Grato con Dios porque es como que qué bacán, ¿no? qué bacán poder hacer eso y seguir haciéndolo y que la gente apoye y que no haya pandemia que, que nos limite no a seguir haciendo lo que más nos gusta. Si volvieras a nacer, ¿volverías a ser músico? Siempre, siempre, siempre. Me hubiera metido más al fútbol también, pero bueno... Uh -huh. No, no sé. ¿Y tu mayor inspiración, tu motor de vida, lo que te lleva, te impulsa hacia adelante? La familia, los que están en las buenas y en las malas, ¿no? Los que te dan una sorpresa sincera, los que a pesar de todo, de tus errores están, los amigos. Y también por el mismo lugar en que nací, ¿no? Soy bendecido de haber nacido en Ecuador y eso también es uno de los motivos el resto del mundo conozca de este pedacito del cielo, ¿no? Donde uh -huh. hay mangos, naranjas, las mejores frutas, donde si no nos gusta algo, lo sacamos y, y un lugar muy bonito, ¿no? Un lugar donde no nos falta nada y que me gustaría mucho que el mundo conozca, ¿no? De, de Ecuador y, y, y de eso Finalmente, ¿qué les quieres decir o qué mensaje les quieres dejar a la gente que te sigue, a quienes te están viendo ahora, quizá a tus amigos, aquellos que a lo mejor también te traicionaron en algún momento? Eh, bueno, ¿qué mensaje quieres dejarle al mundo? Nada, que, que cada quien siembra y cosecha, ¿no? Que En esta vida todo, todo da frutos y que decidamos siempre dar lo mejor. Eh, viene mucha música, espero contar con su apoyo, con el de ustedes. Gracias, Leonardo. gracias, Ramiro. Eh, y que, que nos tengan esos momentos de, de sentimientos a flor de piel, ¿no? Porque eh, cuando lloren, cuando bailen, cuando griten, van a poder estar acompañando con nuestra música. Eso es lo que anhelo. Y, y que nada, nos sigan en nuestras redes sociales, René José Music, Alfred Páez Foto. Alfred Páez Foto, y, y que estén pendientes de lo que viene. Eh, desarrollamos Más Allá de Música, desarrollamos conceptos, eh, desarrollamos eh, productos audiovisuales y con todo esto queremos hacer de este mundo global. Bueno, así que, nada, contento. Muchísimas gracias René Paladines por eh, habernos acompañado en medio de bueno, toda esta situación que estamos viviendo, pues también eh, esa presencia tuya. La música que haces, que inspira, que motiva, que tiene un recuerdo bonito, eh, también como que nos anima en esos tiempos difíciles. Gracias por, por estar aquí con nosotros, por habernos acompañado junto a tu amigo también, Alfred, Alfred Páez, que lo pudimos también conocer un poquito ahora. Quizá en otro momento también podamos conocerlo de, de más cerca. Y pues bueno, muchas gracias eh, y que sigas adelante cosechando muchos éxitos de todo corazón. Bendiciones, 3.33. Gracias a ustedes, amigos, por habernos seguido en este programa en esta ocasión. Mañana les invitamos también, tendremos otro invitado a las 18 horas con 35 minutos. Que la pasen muy bien. Esto fue escenario Rostros que Dejan Rastros.